¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de Radio Monumental 1080M? Hoy, primero de noviembre de 2020, recuerda su décimo aniversario al año. Desde aquí, desde este pequeño estudio de noticias que yo doy uno en Asunción, República del Paraguay, les saludamos cordialmente. ¡Feliz décimo aniversario Monumental 1080M! Que Dios, con intercesión de tu placer Cajapé, nuestra madre, es bendiga el la